Iniciaremos con la vista frontal, en la esquina superior izquierda, presionamos Front y vamos a dibujar la sección de la lámina doblada, la cual tiene una longitud en una línea del 0,0 hacia arriba, 65 hacia lo que es la izquierda tiene 3 unidades bajo hacia allá nos acercamos para continuar con el endpoint de aquí para allá, 65 bajo a 3 y me voy a perpendicular. Con el comando de Trim. Trim, ratón derecho, corto esta geometría. Para hacer eh, sólida la sección que acabamos de hacer. Nos vamos a ir a hacer una región. Con la selección de crossing. Enter hay un mensaje de una región creada vamos a visualizarla cambiando de 2d wireframe a conceptual y va a cambiar de color entonces aquí eh, me voy al sistema South East Isometric y tengo la región del interés la vamos a extruir a 65 object valor 65 ya tenemos lo que es la lámina doblada para posicionar el plano de trabajo como se ve aquí en color rojo vamos a utilizar lo que es el comando del sistema de coordenadas de tres puntos aquí finco el origen el eje X en este punto 2, el eje Y en ese vértice número 3 y con el comando icon OR Origin tenemos posicionado para poder hacer lo que son las ranuras continuando veamos en eh, lo que viene siendo 2D wireframe la geometría. Vamos a hacer una línea media entre el mid point de aquí y point me acerco con el comando orbit giro exit y es el midpoint de aquí pasamos a realizar un offset de la distancia 20, clic en el objeto hacia arriba clic regreso a mi referencia clic hacia abajo clic termino con enter será conveniente por medio de capas habilitar una capa que tenga un color distinto, hacemos current y realizamos una línea del vértice de aquí al vértice de allá, enter, cuando apago la línea de referencia me queda el objeto que voy a darle un offset a 10.2 de aquí hacia la izquierda ENTER y un OFFSET a la distancia de 41.7 de aquí hacia allá ENTER para terminar regreso al comando eh, para visualizar las capas y ya tengo los puntos intermedios para la ranura. Paso a dibujar un círculo de la opción de diámetro. Especifico por medio de la intersección aquí, la letra D y el valor es de 4.3. Puedo repetir o copio la entidad Enter de la intersección de aquí a la intersección de acá. Visto de la parte superior, completamos por medio de líneas tangentes haciendo lo que es un mirror entre las entidades de mi interés y esta parte central. Con el comando de trim, ratón derecho, quito lo que no utilizo incluso puedo eliminar la referencia y procedo a hacer una región de las ranuras las observo en la vista conceptual voy a proponer un cambio de capa con el comando PR de Properties lo seleccionado que se vaya a ampliar observen que está en color rojo me voy a la parte isométrico donde serán extruidas las ranuras con mi mouse a cualquier valor mayor y pasamos a hacer la sustracción del prisma respecto a las ranuras respecto a los cuatro barrenos repetimos el comando de UX con tres puntos en la siguiente instrucción el origen en esta esquina, el eje X acá y el eje Y allá UX icon OR origen y sabemos que está en esa superficie lo vemos normal y aquí hay un comando que se llama plan el current modo de alambre wireframe eh, recomiendo habilitar la capa auxiliar para trazar las líneas de referencia aquí hago dos líneas, una de aquí para acá, la otra para allá apago la capa de, este, la pieza y sé que tenemos un espaciamiento con comando offset de 8.95 de esta línea hacia acá después otro offset de 47.1 y bajamos a lo que viene siendo un detalle eh, debo de tener una línea en la base porque mi plano me acota una distancia de 10 11 95 de aquí hacia arriba y a su vez entre centros 47.1 con un acercamiento nos damos cuenta que tenemos unas líneas en la parte trasera. Esto lo tenemos que corregir haciendo move de esta línea y esta línea, tomando referencia a la cara trasera hacia la delantera. Y podemos hacer un cilindro en la intersección de aquí con un diámetro de... 5.5 aviento mi mouse hacia atrás, un clic que es mayor a, al espesor de la placa para hacer múltiples copias del objeto de la intersección de aquí a la intersección de acá intersección de aquí y finalmente por acá procedemos a restar al prisma los cuatro cilindros vemos en el modo realistic no, mejor en conceptual con orbit visualizamos y eliminamos la geometría de referencia Utilicé la tecla Delete. Otra ventaja de esta colocación del plano. Por medio de una eh, diagonal, haciendo centro en el punto medio, puedo hacer un diámetro de 38.1. Si se dan cuenta, por eso incluyo la letra D de salvo, cilindro, punto medio de 38.1, muevo mi mouse hacia atrás, sustraigo, la pieza con la herramienta y salvo, eso es importante, se va su trabajo, elimino la referencia y realizamos los chaflanes debajo de bit. se encuentra chamfer, distancia, como es 5x45 la primera longitud tiene un valor de 5, la segunda distancia de 5 y aplicamos las aristas, como aquí, allá, las partes de aquí abajo. Para el cartabón vamos a fincar de nuevo por medio de elux el de tres puntos, mi origen aquí, puedo agarrar incluso la parte media. La parte media y ya tengo el XY donde yo lo, lo deseo. Aquí le pido plan el current por medio de líneas. aumentamos 25 hacia arriba. De ese extremo 15. Y cierro en el punto de arriba. Voy a hacer un chamfer a una distancia de 3 a otra distancia de 3 en la esquina de esta región aquí en esta vista vamos a realizar una línea que nos dé la intersección de la esquina para poderla mover de aquí a esta zona lo que sobra con el comando de recortar lo elimino le doy el comando de región líneas. Tengo que hacer una extrusión del espesor de la geometría y a menos 2.5. Tiro con el orbit la pieza y puedo posicionar. con el comando mover el componente tomando de referencia esa vista a la esquina de aquí hacemos una copia del cartagón tomando de referencia esta esquina a esa esquina habrá que regresar el espesor moviendo de aquí hacia aquí. Seguimos con los filetes. Radio 3. En esta lista, enter enter. Giramos. Radio 6. En esta lista, enter enter. Lista isométrico. Y para mostrar. La, la vista, ratón derecho, Other Navigation y Continuous Orbit.